Hola amigos, este increíble lugar donde me encuentro se llama Gorolfe, está aproximadamente a 7 kilómetros de donde os dejé ayer, Samos. Eh, me encuentro dirección Sarria. No tenía muy claro que mi videoblog de hoy empezase aquí, pero después de caminar y de comprender una vez más lo cercano que está el camino al medio rural. No pude menos que recordar a todos aquellos compañeros que el 25 de septiembre seguro van a estar aquí con nosotros, van a estar aquí conmigo, todos aquellos compañeros de, de Lleida, falleses ellos, que ha, eh, han sido parte, sustrato fundamental de la actuación de Ampier siempre en Cataluña. Gente absolutamente vinculada con el campo, a la que también se le engañó, ...por parte del Estado a la hora de desarrollar sus instalaciones fotovoltaicas... ...gente absolutamente implicada en la situación medioambiental... ...gente absolutamente implicada en la naturaleza... ...lo mismo sucede, lo mismo, el mismo recuerdo tengo en este caso, en este entorno... ...con todos aquellos compañeros de Murcia que... Ha, ...han desarrollado inmensas plantas fotovoltaicas para dar cobertura... ...a sus propias instalaciones agrícolas en toda la huerta murciana... ...y que ahora están pasando muchos apuros tanto a los que vengan como a los que no quisiera tener un recuerdo muy muy profundo para ellos igual que a todos los navarros que también se han cooperativizado que han instalado tantas y tantas plantas pequeñitas pequeñitas para redistribuir un poco la riqueza que podía suponer a cualquiera de sus plantas a todos ellos a todos un recuerdo muy especial y por favor venid que no vais, vais a disfrutar de este camino de forma absolutamente extraordinaria os esperamos Otra cosa que quiero contaros es que durante los 17 días que va a durar nuestro camino del sol, no solo vamos a hablar de energía, desde luego es el leitmotiv de, de nuestra asociación, el defender los atropellados intereses de nuestros asociados, pero somos gente muy sensibilizada con el medio ambiente, gente muy sensibilizada con lo que está sucediendo con el planeta. De hecho, no es, no es casualidad que nos hayamos hermanado en esta actividad con Greenpeace. Eh, por ello, hemos invitado a participar en diferentes etapas a personalidades muy reconocidas del de ecologismo, de la, de la sostenibilidad. Por supuesto también de la energía, desde ámbitos muy divergentes. Medios de comunicación, también política. Todos con el ánimo de explicar qué es lo que quieren hacer con todo lo que está pasando. Con la energía, desde luego, pero con el medio ambiente también. Nos encantaría Contar incluso con el Papa Francisco, que como vosotros sabéis, ha, eh, ha sacado una encíclica extraordinaria defendiendo el ecologismo. Bueno, no, creo, no sé si va a aceptar nuestra invitación, me encantaría, pero seguro que va a haber gente muy interesante que va a aportar muchas cosas durante nuestras 17 jornadas. Seguro que va a ser muy interesante. En este punto llevo 14 kilómetros caminando. Eh, faltan aproximadamente un kilómetro para acabar la primera etapa de nuestro Camino del Sol Gallego. Es un simbolismo bastante curioso el ver cómo vamos a ser capaces de terminar este Camino de Santiago todos juntos. Aunque, claro, que alguien pueda poner en duda que un fotovoltaico eh, no es capaz de superar un camino tortuoso con la, que está, ...con la que está cayendo contra nosotros, lo que, el principi, lo que al principio fue solamente un grupo de amigos... ...os aseguro que en este momento ya somos una legión... ...y si no, comprobad cuánta gente se ha unido ya a estas alturas. Yo estaré también en el Camino del Sol. Iré al Camino del Sol por un futuro limpio y sostenible, en el que la energía fotovoltaica sea la principal fuente de energía en España. Yo creo en la seguridad jurídica y porque estoy a favor del derecho de los ciudadanos de transformar la energía del sol en energía eléctrica, sin impuestos discriminatorios y sin trabas administrativas excesivas, yo apoyo El Camino del Sol. Yo estaré en El Camino del Sol. también iré al camino del sol. Mis amigos de Ampier me piden que explique por qué estoy a favor de las energías renovables y en concreto de la solar fotovoltaica. Y los he querido traer aquí para justificarlo, por amor a la naturaleza, por amor a todo esto, por amor al planeta. Las fuentes de energía renovable no solamente son el futuro, son el presente. Este gobierno mediocre pasará y pasarán los intereses de las grandes eléctricas y finalmente tendremos soberanía energética, soberanía popular. Cada uno podrá disponer de la energía del sol para fabricar su propia energía. Eso es lo que hacen los fotovoltaicos. Eso es lo que hacen mis amigos de Ampier. Por eso yo les doy mi apoyo y este otoño voy a participar en el Camino del Sol. Os espero allí. Allí nos vemos.